La facultad de comprobación tiene que ser muy específica al ejercicio o al pago o al impuesto que se va a revisar. La carta de invitación es genérica, es genérica. Y ahorita vamos a ver, ahí traemos con ustedes algunos ejemplos de ese tipo de cartas de invitación y cómo en su caso poder atenderlas. ¿ok? Bien, entonces vamos distinguiendo una carta de invitación que es una facultad de gestión y una facultad de comprobación todas las demás. ¿Qué es lo importante? Esto. Ah, los principios básicos que debemos considerar para atender. Principio básico de la confesión. Este principio básico de la confesión, espero que haya quedado ya más claro de qué se trata. A confesión de parte, relevo de prueba. Cuando esa confesión me perjudica, ¿ok? Por eso en el tema tanto civil como mercantil, y ahora la materia fiscal está retomando mucho este tema, uno se cuida de qué es lo que dice, de qué es lo que va a confesar. ¿okay? Entonces, el tema del principio de la confesión va a ser sumamente importante. ¿Cuál es el otro tema? El principio de la afirmación. El que afirma está obligado a probar. Es decir, las y así lo hemos visto, así lo explicamos en términos generales. Las confesiones que te benefician, debes de probarlas. Ese es el tema. ¿Por qué? Una deducción no te perjudica, una deducción te beneficia, por eso la autoridad atenta siempre o solicita siempre la materialidad, porque sabe que el contribuyente no la tiene, porque la materialidad va a acreditar el soporte de la deducción. Entonces, como la autoridad conoce estos principios y nosotros no los hemos estudiado, la autoridad conoce, dice, lo, las confesiones que te beneficien o son afirmaciones que te llegan a, a presentar, esas deben demostrarse. No nada más con un CFDI y con un pago, se tiene que demostrar de que la operación efectivamente se realizó. Y entonces, ante este tema, como el contribuyente está descuidando la materialidad, la autoridad dice, como no me acreditas que la operación se haya realizado efectivamente, porque la parte virtual aquí juega en un término muy importante, porque el CFDI se hace en la materia virtual y lo mismo la transferencia, necesita observar algo en el ámbito físico. Por eso tan importante el control interno. Ojalá ya hayan tenido oportunidad de acudir y de tomar un curso con nuestro querido maestro Martín Rojas, pues de control interno. O sea, la importancia que tiene el control interno para la materialidad. Y es lo que menos se cuida. Quien tuviera un buen control interno no se preocupa por la materialidad. Ni siquiera. ¿Por qué? Porque el control interno Soporta que la operación fue desarrollada y por lo tanto me demuestras, me demuestras tu confesión que te beneficia. Por eso cuando alguien dice es que estos eran depósitos por préstamos y por eso no causaron el impuesto sobre la renta. Dice, ah, estás afirmando que son préstamos y esa afirmación te beneficia. En consecuencia, quien afirma está obligado a probarlo. Tú afirmas que son préstamos, pruébamelo que fueron préstamos, ¿no? Y entonces en ese sentido vamos a la materialidad del préstamo, no al contrato. El contrato que muchas veces le han dado tanto peso, eso no me genera absolutamente nada. ¿Por qué? Porque el contrato es solamente un acuerdo de voluntades. Lo que necesitamos es acreditar materialidad, que es distinto a el contrato y la fecha cierta. Es otro boleto en el ámbito jurídico que que este, a veces confundido en mi opinión esta cuestión del tema de la materialidad el contrato no no produce materialidad el contrato provoca un acuerdo de voluntades que se quiso realizar en cierta fecha y listo más no es materialidad suficiente y ya la, la, la corte y los tribunales han dicho efectivamente lo mismo. O sea, el contrato es solamente un acuerdo de voluntades que no soporta ninguna materialidad. Y todavía hay quienes piensan que con el contrato ya es más que suficiente. No, el control interno es lo que te soporta, la materialidad. Y ese es lo que soporta el principio de la afirmación. Entonces, si tú vas a firmar algo, eso lo debes de probar. El principio de la presunción de inocencia, ese solamente aplica en materia penal. ¿Por qué en materia penal únicamente? Porque está de por medio la libertad de la persona. En el ámbito civil y mercantil no está de por medio la libertad de la persona, ni en el ámbito fiscal, en la parte administrativa, solamente en la parte penal. Y en la parte penal hay presunción de inocencia, pero no en las demás materias. En las demás materias prevalece el principio de la confesión, antes del 2010, del 2011, el principio de la confesión, así que en estos temas, prevalecía, como lo hemos visto, en la materia penal. La confesión era, era la reina de las pruebas en materia penal. Entonces, cuando detenían a una persona, por ejemplo, voy a señalar algo que ha sido muy doloroso para toda la sociedad, el caso de Devani, en Monterrey. Por ejemplo, detenían a una persona, si estuviéramos en el año de los noventas, de los dos miles inicios, detenían a una persona y la encerraban. Le decían, ¿tú cometiste el delito? No, yo no lo hice. No, yo no lo hice. Entonces no está confesando nada. Entonces sin que nadie los viera, pues iban a la tortura. Torturaban a la persona y después le preguntaban, oye, ¿tú cometiste el delito? Y decía, sí, yo lo cometí. Ah, ya confesó el crimen. Si ya confesó el crimen, ya no hay nada más que hacer. Entonces, prevalecía el principio de la confesión de parte. ¿Por qué? Porque la confesión le producía una afectación, que era quedar privado de la libertad. Esto lo conocieron cortes internacionales, y llamaron la atención al Poder Judicial en México, y dijeron, oye México, ¿cómo es posible que tienes firmados tratados internacionales los cuales no estás haciendo valer en tus procesos de carácter penal? El principio de la no autoincriminación en el ámbito penal. Y entonces dijo, no, es cierto, estamos dándole mayor validez al principio de la confesión cuando debiera de prevalecer el principio de la presunción de inocencia. Por eso hoy el caso de Devani ha generado tanto conflicto porque aunque alguien se presentara y dijese yo cometí el delito, no podría ser juzgado porque hay principio de presunción de inocencia. Y es inocente hasta que se le demuestre lo contrario. Pero en materia administrativa, créditos fiscales, materia civil y materia mercantil, donde no está de por medio la libertad, sino el patrimonio, entonces prevalece el principio de la confesión. Ahí no hay presunción de inocencia. La presunción de inocencia solamente es en el ámbito penal. Entonces, si nosotros queremos hacer el principio de la presunción de inocencia, y me presumo que, pues, me debes de creer, estamos mal. Estamos muy mal, no sabremos cómo defendernos. Ahí es donde están las estrategias jurídicas. ¿Por qué estos principios son tan importantes? Porque tú, a través del escrito que me presentes para atender una carta de invitación, seguramente me vas a hacer afirmaciones y seguramente me vas a hacer confesiones y esas confesiones yo autoridad y esas afirmaciones las voy a hacer valer en caso de que te revise, eso es lo que no nos hemos puesto a pensar la mayoría de los contribuyentes e incluso de nosotros como contadores pensamos que por atender una carta de invitación ya no nos van a revisar y ya estamos bien un cliente le revisaron del 2017, no, perdón, del 2014 al 2019, no, 2015-2020. Le revisan. Atienden la visita, la, este, la carta de invitación, etcétera, ¿no? Y en el 2021 le llega una revisión del año 2018-2019. Y dice el empresario, oye, pero ¿por qué me van a revisar si ya atendí la, la visita, la, este, la carta de invitación? Es que la carta de invitación no detiene facultades de comprobación. Tómalo esto muy en cuenta. Atiendas una carta de invitación o no atiendas una carta de invitación, las facultades de comprobación están abiertas. Tú no atas de las manos a la autoridad fiscal con una carta de invitación. Y hay muchos que esperan una respuesta de la carta de invitación que entregaron. Y ¿sabes qué? Nunca va a haber una respuesta. Porque si existiera esa respuesta, tú la podrías hacer valer en cualquier medio de defensa. Y entonces ahora sí atarías de mano a la autoridad fiscal. Por ejemplo, cuando en el caso de las obras. En el Seguro Social, cuando se termina una obra, el patrón se acerca al Seguro Social para obtener una constancia de que cumplió con sus obligaciones en materia de seguridad social respecto de la obra. Y le dice, Seguro Social, ¿me puedes entregar una constancia de que yo cumplí con todas mis obligaciones en materia de Seguro Social de la obra ubicada en tal...? Oye, el Seguro Social no me contesta esto, no me contesta, hay una eh, violación a mi derecho de petición. No, ni te la va a contestar. Y si te la llega a contestar, te va a decir, lo único que yo puedo afirmar es que usted pagó tal y pagó tal pero no puedo señalar que cumplió con sus obligaciones de carácter de seguridad social. Porque si como seguro social contesto eso, si el seguro social contesta, sí, efectivamente usted cumplió con todas sus obligaciones en materia de seguro social, ¿sabes qué? Ya no te podrá revisar esa obra nunca. Por eso ninguna autoridad va a contestarte una carta de invitación. Ninguna autoridad te va a decir que ya cumpliste porque sería cerrarse sus facultades de comprobación, sería darte elementos, por eso no esperes una respuesta. Es que ya presenté la carta de invitación hace tres meses, Efraín, y no me la han contestado, no sé si ya quedó solucionado, ni te la van a contestar, porque ellos sí manejan, o sea, tienen a su área jurídica, tienen abogados que están conociendo este tema y le preguntan, oye, ¿le contestamos o no le contestamos? Área jurídica dice, no, ni contestes nada. No contestes nada porque ahora nosotros somos los que nos presentamos en el principio de la confesión, en el principio de la afirmación y entonces eso puede ser prueba en contra de nosotros. No les contestes. Hay Ay, quienes sí. atienden requerimientos. Adelante, Esteban, te escucho. Sí, perdón, eh, pero digamos, ¿en qué cree usted que nos pudiera beneficiar, eh, digamos, atender una carta de invitación, como esas de vigilancia profunda, donde elaboremos una, un muy buen escrito, fundamentado, desde luego, y con, con todas las formalidades que nos marca el código, y el hecho de presentar papeles de trabajo que sean soporte de que las cosas se hicieron bien, si ¿sí nos beneficia en su punto de vista para una revisión en fut a un futuro. Mira, qué bueno que preguntas eso, mi Estado Melisalde, y si puedes, abre tu micrófono. Okay. Sí, Esteban, ejemplo. ¿has tenido una visita domiciliaria? Eh, ¿Has visita... atendido? ¿Has atendido más bien? Porque a lo mejor dices, no, sí. yo no he tenido Y toco madera para que no me no me revisen ¿no? Este, perdón, ¿has atendido? ¿Has visto una visita domiciliaria? Eh, no, no he tenido okay. y vaya que ya tengo años en No te preocupes ¿eh? Al, ¿Alguna de las facultades que vimos? Revisión de gabinete, este, revisión electrónica No, revisión de gabinete tampoco has visto Sí, sí, eso sí, sí las... las he o, o has visto donde te dicen, oye, tráeme toda la información aquí en las oficinas de la autoridad y aquí te voy a revisar, ¿no? Sí. Ok. Uh -huh. ¿Qué, ¿Has visto qué piden, qué solicitan las, la autoridad fiscal? La verdad, yo he tenido dos experiencias con ese tipo de revisiones y me lo han, no me lo han hecho tan formal. Uh -huh. La primera, el primer escrito sí, y posteriormente me van pidiendo información que se les da en gana, ¿eh? Sí, sí, las... sí, pero, y... pero el primer escrito O el primer oficio que te llega sí. Ahí te piden documentación Sí, por supuesto Ok, en esa documentación que te solicitan Te solicitan Me, me solicitan, por ejemplo en, en una de ellas me pidieron auxiliares Me pidieron pólizas Me pidieron todos los papeles de trabajo Ahí está el tema Eso es lo que quería que me contestaras Esos uh -huh. papeles de trabajo Te los solicitan en una visita domiciliaria o te lo solicitan en una revisión de gabinete. ¿Ok? Y tú los sí, correcto, entregas. Correcto. correcto. ¿Okay? Bien. Y fíjate en una carta de invitación. Yo ni siquiera te estoy pidiendo papeles de trabajo, tal vez. Y tú ya me los estás entregando. Pero... Fíjate, como autoridad fiscal, como sí. autor, Primero lo voy a ver como autoridad fiscal. ¿Cómo esas cartas de invitación están cumpliendo su objetivo para mí como autoridad fiscal? ¿Cómo? Correcto sin hacerte una visita domiciliaria, como sin hacerte una revisión de gabinete, sin interrumpirte en tus operaciones, tú me estás proporcionando información como papeles de trabajo, ¿ok? Correcto. Pero estos papeles de trabajo que tú haces son bajo tu criterio, bajo tu perspectiva, bajo tu opinión. Al final de cuentas, Sí, Atendiendo a la forma en la que está redactada la norma, ¿ok? Correcto. Uh -huh. Entonces, en ese sentido, puede que los papeles de trabajo no coincidan con el criterio de la autoridad. Correcto. El detalle, ¿cuál va a ser? Que cuando yo te haga una visita domiciliaria o una revisión de gabinete esos papeles de trabajo me pueden servir para fundamentar la razón por la cual te voy a revisar. Correcto. En lugar de que te pudiera generar algún beneficio, ya te está generando un conflicto. Correcto, perdón, pero por ejemplo, yo he tenido eh, en un lapso de cinco meses dos revisiones de vigilancia profunda. Ajá. Uh -huh en la cual se entrevista uno vía este, eh, chat con, sí. con, con, con la autoridad, uh -huh. y ahí son muy claros, o sea, marcan las reglas desde ahí. Obviamente, esto es verbal. Porque... Y, y, y no sé si te han preguntado, Esteban, oye, esta sesión la vamos a grabar. Sí, por supuesto. Sí. Pre preguntan si, si autoriza uno. Si autorizas la grabación, ¿no? Sí. Sí, exacto. Y también ellos dicen desde antes: no puedes grabar, ni puede estar otra persona de las que ya so, eh, me enviaron, eh, como es el representante legal, y una persona que lo pueda este, apoyar. Uh -huh. En este caso, el contador o pues un abogado. Pero limitan ellos a esas personas que puedan eh, apoyar al, al contribuyente. Uh -huh. ¿sí? y, a, y dejan muy abierto eh, papeles de trabajo que te puedan que nos puedan ayudar, y, y tiene toda la razón, porque ahí lo dejan muy ambiguo, papeles de trabajo. Pero yo, por ejemplo, mi forma de ver, mi criterio, eh, desde mi perspectiva, cuando yo, sabemos que hay contribuyentes que tienen muchos pecados, lo sabemos, uh -huh. clientes, y ahí sabemos quienes no los tienen. Cuando a mí me han llegado estas revisiones de vigilancia profunda, yo sí les he proporcionado, información eh, que tal vez no debía haberles proporcionado, pero tengo la certeza de que amarro mis estados de cuenta, mis auxiliares, mis, mis este, CFDIs, tengo amarrado todo, y yo si les doy papeles de trabajo que me va a dar a mí la garantía de que no me van a encontrar diferencias, probablemente sean diferencias mínimas, pero eso a mí me da una tranquilidad de decir, no van a detectar nada. No les doy estados de cuenta, ¿eh? eso sí no, pero yo los tengo y sé que están amarrados con mis papeles de trabajo perfectamente bien identificados, mis depósitos, mis cheques todo está identificado. Perfecto, mi estimado Esteban. ¿Sí? En ese sentido, en ese sentido, tienes un beneficio. Tienes un beneficio, ¿por qué? lo importante es que tú tienes todos los elementos para poder defender las cifras que has presentado a la autoridad fiscal. Correcto. Ese es el tema, ese es el tema. Ahí, por eso la evaluación de presentar, de atender una carta de invitación, es que al final puedas defender lo que tú estás afirmando o confesando en esa escrito en ese papel de trabajo o en esa información. Si tú no tienes la certeza de que vas a poder defender eso, entonces damos un paso para atrás. Correcto. Pero tú lo hiciste evaluando precisamente eso que vamos a analizar un poquito más adelante, mi señor Esteban. Correcto. Correcto. Muchísimas uh -huh. gracias. ¿eh? No, con gusto, gracias a ti. Voy a sus preguntas. Eh. Dice, la carta de invitación se atiende porque normalmente saben los pecados, quién está, es correcto, así es, mi estimado Esteban, correcto. Eh, por favor, ¿nos puede compartir el material? Sí, Margarita, se los van a hacer llegar. A, a ustedes sin mayor problema. Esto del material está incluido también en el curso. ¿Ok? Esto de la restricción, Sergio, esto de la restricción nos pasó con una empresa que justo antes de cambiar su domicilio con sede en Cancún, atendemos una carta de invitación y no hicimos las correcciones por falta de recursos. Se restringió el certificado de sellos digitales y no sabemos si la restricción fue por no las, desvirtuar las diferencias o por el cambio de domicilio que se hizo. Entre estas dos probabilidades... Es más probable que haya sido por el cambio de domicilio que por la carta de invitación, mi estimado Sergio. Ahora, toda restricción de certificados de sellos digitales se tiene que notificar, así que debió de haber llegado al buzón tributario. Si no llegó al buzón tributario y si no tienes eh, un documento de la restricción de certificados de sellos digitales, de conocer la razón por la cual ya no puedes... Emitir un comprobante fiscal, entonces hay que demandar a la autoridad fiscal. ¿Para qué? Para que en el juicio se muestre cuál fue el documento y cuál fue la razón por la que se restringió ese certificado de sellos digitales. Y si la restricción fue basándose en la carta de invitación, entonces ese documento es ilegal. Y sobre todo saber cómo fue que se te hizo del conocimiento de ese oficio de restricción. Entonces, habrá que iniciar un medio de defensa para conocer de una manera más clara cuál fue el motivo, mi estimado Sergio. Jessica, Jessica, cuando no contestamos una carta de invitación, ¿no cuenta como negativa? No, no cuenta como negativa. No hay ninguna situación ahí de, eh, de riesgo, por llamarlo de alguna manera, de ser sancionado multado, mi estimada Jessica. Ahorita vamos a ver un poquito más adelante. Fíjense con lo que es este punto es importante. Dentro de los principios, no, de qué con gusto, Jessica, cualquier pregunta es bienvenida, queridos amigos. Estos principios, este es uno de los principios fundamentales que debemos de atender. El principio de que los actos o la resolución de la autoridad fiscal se presumen legales. Ojo, todo acto de autoridad. Que tenga que ver por ejemplo con la facultad de comprobación o con el oficio de invitación se considera legal lo que hay que analizar son las consecuencias que van a tener las consecuencias de no atender facultades de comprobación seguramente serán sanciones pero las consecuencias de no atender una facultad de, de gestión no las tenemos no las tenemos entonces si los actos de las autoridades se presumen legales nosotros tendremos que demostrar precisamente la ilegalidad, pero la autoridad tendrá que probar cuando el afectado las niegue de forma lisa y llana. Por eso, ante los FDIs, por ejemplo, alguien decía, bueno, si la autoridad me cuestiona a los FDIs, yo voy a negar lisa y llanamente que son míos. Y entonces la autoridad está obligada a probar lo que yo lo hice. Dices, pues esa negativa no es lice y llana, porque la autoridad lo único que va a señalar, sí, son tuyos porque es tu firma electrónica por son sus certificados de seres digitales. Entonces tú lo hiciste, no hay nadie más. O sea, aunque trates de negarlo de manera Liceyana y llana y cargar la prueba con la autoridad fiscal, pues será totalmente contraproducente. Lo único que le estás realizando es mayores elementos a la autoridad fiscal. ¿Por qué se le restringieron los sellos por un cambio de domicilio? Porque seguramente, mi estimado Sergio, pero Saraí, porque lo fueron a buscar al domicilio anterior antes de que surtiera efectos tal vez el cambio de domicilio, la autoridad fiscal lo fue a buscar no lo encontró y lo etiquetó como no localizado en su información interna, no confíen en las, en las, en la constancia de situación fiscal y ahí dice como localizado, cosas por el estilo, hay veces que no, hay veces que en el control interno de la autoridad se dice no encontré el contribuyente y está como no localizado y entonces si tú revisas el 17HBIS como está como no localizado Restricción de certificados de sellos digitales. Oye, pero no es por el cambio, es porque no te localicé en el domicilio. Por eso eh, la idea sería solicitar un medio de defensa para que nos aclare la autoridad cuál fue la razón, el motivo por el que se restringieron esos certificados. ¿Okay? Por eso hay que iniciar con un, con un medio de defensa. César, entonces la sugerencia sería si el contribuyente ha sido cumplido en lo solicitado en la carta de invitación, la atiendo. Y si sé que existen diferencias o inconsistencias, no la atiendo. Por ahí va el tema, César. Efectivamente, por ahí va el tema. ¿Ok? Vayamos. Por ejemplo, la naturaleza de un requerimiento y de una carta de invitación, decíamos, los requerimientos van a tener consecuencias. ¿Ok? Cuando tú observes en tu correo electrónico... ¿Tienes un mensaje en tu buzón tributario? No te preocupes. No es nada. Y sobre todo cuando dice, usted lo va a tener que seleccionar en la opción, mis comunicados. No te preocupes. Este mensaje es para felicitarte, es para recordarte que tienes que presentar tu declaración anual, pero es una facultad de gestión no te va a provocar absolutamente nada. Entonces, mi contribuyente cuando ya sabe, tienes un mensaje en tu buzón, contador, llegó esto, pero ya sé que no tengo que preocuparme, entonces, adiós, porque tienen que checar en mis comunicados. No te preocupes. Preocúpate cuando llegue este. Este sí, señala, se le ha enviado un Acto administrativo identificado con el folio número tal y te adjuntan un archivo PDF para que tú puedas visualizarlo. ¿Ok? Entonces, este sí me preocupa y la mayoría lo que realiza es lo siguiente. Tengo un acto administrativo. Voy a entrar al buzón tributario para ver de qué se trata. Recuerda. La frase, el, ay, se me fue el nombre, ¿cómo se le llaman a estos? A este proverbio mexicano, la curiosidad mató al gato. ¿Por qué? Porque nos entra tanta esta ansiedad de querer saber qué es lo que se está notificando, que entramos, ¿ok? Si ustedes han asistido o asistieron algún curso de medios de defensa en antaño se decía cuando un notificador llegue por parte de una autoridad fiscal lo primero que tienes que decir es el representante legal no está y el representante legal no recibe nada aunque veas que el representante legal está ahí arriba pero tú le dices señor no baje por favor huelgas él ya sabe que hay alguien ahí abajo y no tiene que recibirlo. Lo tiene que recibir cualquier otra persona. ¿Para qué? Para poder impugnar el acto de notificación. Era una regla básica de medios de defensa. Bueno, pues hoy, con los medios electrónicos, cuando entras con la firma electrónica para saber qué es lo que te van a notificar, es como si el representante legal lo estuviera recibiendo. Y ya le estás dando toda la convalidación a la notificación del buzón tributario. Mejor no. Recuerda el proverbio: la curiosidad mató al gato Bueno, entonces no voy a ser tan curioso que voy a realizar la sugerencia. Espérate los cuatro días. Al cuarto día, el documento se va a abrir de manera automática. Como usted no se autentificó, entonces se le notifica a partir del cuarto día. Entonces, tres, tres días para analizar lo siguiente. Primero, que estés al corriente en tus obligaciones fiscales, que tu opinión de cumplimiento esté positiva. Si falta una declaración, preséntala, no vaya a ser que se trate de un requerimiento. Un acto administrativo puede ser un requerimiento, puede ser una multa, puede ser una revisión electrónica, puede ser un una eh, revisión de gabinete que puede realizarse a través de buzón tributario. Puede ser alguna solicitud de información y de documentación. Puede ser una carta de invitación o una revisión profunda.